Oh. Le acabo de sacar la rueda a la gorda Le saqué la rueda a la zurrón Y nos vamos a hacer un experimento bastante peculiar No se ve nada mal Oh, va a ser un peligro, weón ahora queremos hacer eso mismo con la rueda de la gorda con un PVC un poco más delgado lo que hice fue medir esto, el ancho del neumático de caluga a caluga y me da 15 centímetros voy a tomar un punto, lo voy a marcar y voy a medir los mismos 15 centímetros y esa es la pieza que le tengo que sacar a este tubo para poder meterlo en esa rueda esto se puede cortar fácilmente con la sierra, pero tengo esto, así que... ¡Dos! Ah, <risa> ¡Shit! A ver, después de ese pastelazo, ¿está centrado? Sigue sí, centrado. Ya, yeah. vamos a hacer el primer corte. Y ahora, hay que empezar a, a calentar todo este sistema. Bueno, y vamos avanzando demasiado despacio con este sistema. Ya que está todo curvo, no me va a estar tironeando el palo con, con la gravedad. Y debería ser harto más fácil. Y la forma de afuera de la rueda ya está hecha. Está suavecita, así que ahí no quiero ni calentar. Quiero puro sacar estos bordes y los cototos que pueda tener. Oh, no sé si tengo ganas de hacer esto. <risa> No se me ocurre por qué puede hacer tanto calor. <risa> Le damos duro. Vamos bien, esa era la manera de, de hacer esta bala. Todo lo que aprendimos acá lo aprendimos gracias a esa rueda y a esta rueda, así que... No recomendaría hacer esto en casa, Es <risa> una lata Créanme ustedes también estarían sin polera Oh, sin sí, calor de... Oh, oh como calza <risa> A estas alturas es oficial, tenemos una rueda para driftear con la gorda eléctrica y tenemos una rueda para driftear con la zurrón Ya, San Pilgrim estaría orgulloso Oh, está, está tomando en todos lados, pero... esta oh, oh, estaba incontrolable. No, quiero andar muy rápido porque se da la cola y queda la pata. Oh, está, está... difícil. Oh, Dios. A ver que revisitar el diseño. Ya estamos terminando los últimos detalles, los cototos que sobresalen qué están haciendo esto, Germán? Estoy calentando un espacio mientras aprieto el otro, y aquí cambio rápido. Se <ríe> apretó para entrar en el neumático para que no tope. Pero yo creo que con este ya estamos. Ah, ¡Qué horror! <ríe> ¿Cómo están, Germán? ¿Cuál es el momento de la verdad? Pusimos, <ríe> pusimos una, una cámara entre medio de las dos goma, de las dos plásticos, para que se apriete. la goma. Ojalá tenga, no, no tienda a separarse ¿Le recomiendas a los niños que están viendo esto que lo... Hagan en su casa? Sí No, no me Queda demasiado resfalosa o Tengo susto de... <risa> Aparte tengo el pie medio malo, así que hoy día te voy a tener a me <risa> Lo voy a poner en potencia 1 porque en verdad se va sola Vamos a probar cómo funciona la tierra, en el pavimento un jabón Sí, pavimento marea tierra a nivel 5 al toque ¡Opa! Al pasto cómo va. <risa> Metemos mucho ruido, ¿no? Oh, se vale. corrió todo. Oh no. Se corrió acá, se corrió como el neumático completo. Sí. Eso no es bueno, man. ¿Cómo duró tan poco? Oh, andaba muy entretenido en esta, oh. como arcilla, man. En la calle no tenía agarres para matarse. Mm pero acá funcionaba muy bien. Okay. Acabamos de arreglar la gorda y esperamos que esta vez aguante un poco más de maltrato. <risa> <Mira. risa> No, no puedo terminar de hacer la curva <risa> antes que la rompa <risa> Algo se nos oh, no. <risa> no, se rompió No, te toca, te toca Cuando va acelerando y toca ahí el freno lo mata, le saqué el cable para que no, no lo bloqueara Ya. Yeah. Tienes que ocupar solo freno delantero Claro, pedale y en un segundo más o menos cuando te sientas a pedalear va a tirar full potencia es una muy buena idea, dale. Esto? No. <risa> Trata de poner tu peso en el manubrio, adelante. Ahí derrapa. rapas. Uh, cuidado con el freno delantero. ¿no? El para... Tó, tócalo y aprétalo un poco mientras te cargáis adelante. Ahí va a driftear con todo. Hay que agarre, ahí va. Eso. Perfecto. Oh, es un espectáculo la va. Para niños que están intentando hacer esto en casa. Háganlo. ¿Queréis probarlo en el cemento? ¡Ah! Pruébalo un segundo en ese momento voy a cachar que es inviable Tú estás buscando la... la, la no, no, no, no, no, patina, no, no Tu batita no, no, ya te Quiero que, quiero que, quiero que lo probí Sonó feo pero Son sigue bien. ahí Creo que se rompió el logo de acá Uh, lo veo No, yo pensé que esto iba a ser más duradero Esto es una falla catastrófica Esta va costó caleta hacerla. Bueno, no sí. Que no se te vaya a cargar una de esas weas en la pantorrilla no <risa> Mira, sin que, sin que acelere, apágala Frena con el trasero un poco ¿Cachai cómo es? Se va al toque Se va al toque, se cayó un pedazo Allá Nos llevamos la basura para la casa ¿Vamos ¿va a buscar la zurrón. ¡Cachate! Esto tiene que funcionar bien, Juan Sí o sí ¿A cuánto está bajando? A que se en el neumático. En teoría, ¿Cómo? ahora no deberíamos tener problemas. <ríe> me encanta tu teoría. La teoría es brutal. Una por acá, para que proteja un poco el paciente. Y esto no vamos a tener problemas de espacio porque la culata es gigante. No ha sido fácil, ¿no? Oh, va a pasar esta me va a joder. <ríe> Pobre Pobre. Ah, al sudor en el ojo. <ríe> la voy indigna. Y esta está pinchada eternamente. Sí, sí le tengo que meter el líquido para cámara. Es distinto el líquido para cámara el líquido para tubular. Potencia ¡Ah! <ríe> máxima. Dale. Se va a meter, lo metimos al revés. Se va a meter la tierra por acá. Oh, algo tenía que salir mal. <ríe> Dale, después de sacarlo todo el tubo porque lo pusiste a través. ¿Qué está pasando, Germán? Ah, eh, estamos listos para inflar de nuevo, le hicimos corta. Se acabó la paciencia. Esta matito tiene 12 veces la potencia de la guarda en oferta. La guarda eléctrica. Así que lo estamos, estamos asegurando el precio. Sí, pero para esta, casco integral, por favor. ¿Casco integral? De todas maneras. Por solicitud de Teo, vamos a ocupar casco integral. <risa> y tenemos un par de cosas a tomar en consideración en la rueda trasera que. El PVC es más grueso, es mucho más firme, pero la zurrón es mucho más pesada y mucho más potente que la gorda, así que. Le tengo más fe en pavimento porque es más pesada. Sí. Y debería. Y como que siento que tiene más agarre cuando le empujo al lo... No, no, definitivamente no. Ya, casi espero, será. era. Creo que ya partamos con la gravilla. <risa> partamos <risa> con la gravilla y después volvemos a... Vamos. ¡Ay, con las dos patas abiertas nomás andando. Es imposible. Que <risa> Vamos. <risa> Saqué un pedazo de la goma que le ponen... La unión es negra, wow. está metido ahí. Mm. Hoy esto se Ya vamos para la plaza mejor. <risa> Ay, <Dios. risa> está, está en modo eco. Ahora sí. Oh, no. madre? Voló presento. Voló presento. Es dificilísimo. Oh, perdimos uno. ¡Yes, señor. Perdimos el más importante. Ese. Pero este todo, no funciona. Todavía aguanta. Todavía aguanta. Hay que hacerle. Hay que calentar los galetas y meterlos para adentro. Mm. Así aguantaría. Tan raro tener un cámara manual. <risa> Está bien. <risa> Está a fondo, monstruo. y acá es imposible no lo vamos a romper oh no duró tampoco oh no no oh qué pena quería que funcionara mejor vale oh. la pena ¿eh? vale la pena uh, uh. se acabó el juguete oh no oh no ¿Cómo vamos a mejorar el diseño de esto porque era muy entretenido? Sí. Era demasiado divertido en la plaza oh, oh, oh, oh, oh. Le falta todo un pedazo ¿No te No, sería... sería todo <risa> Saquemos la esta base y date una vuelta quieres. que... <risa> ¿Te, sigo, ¿Sigo la actuación? ¿Fake? ¿Fake Dale. real? No, ahora, ahora uh, estamos grabando de esa por la rueda! <risa> ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! Así que vamos a terminar de sacar todo lo que queda Que no es mucho Esto se va la basura ay, ay, ay. y ahora te puede probar la motita, comprendo cómo funciona es fitlock sí. mira un el imán ahí pero vale. es bacán ese casco para el precio nunca lo no encima nomás ahí está yo lo como lo cachaste no ahí oh. lo ponía encima ahí más yeah, encima yeah. desde arriba ahí oh, yeah, perfecto se siente? ¿Tiene agarre? Me encanta. Sí, ahora sí. <risa> Germán, siempre responsable, buscando un basolero para los desechos de... Me manté en medio de un saltito del Lobo de Taro. Sí. He <risa> estado practicando mi... ¿Willy se llaman en moto? Ya. Y yo creo que vamos a elegir el mejor de tres. <risa> <risa> de vuelta. ¿Qué fue esa patada? <risa> se le cruzan los caminetas <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> nunca le habían dado tanto así. <risa> <risa> bueno, es un juguete. Oh, ¿Cómo no? hay, que, hay que meterle fuerza, pero se mueve. Lo que una vez casi mata a Andrés por hacer. Oh no. <risa> ay, ay, ay, ay. Vámonos bueno, para la casa, weón. Estaba la casa. Debería ir a hacer la. la outro. Oh no. todo mi vida esperando ver este momento. Se, se pone nervioso. <risa> Se pone nervioso y no es capaz de hablar ante la cámara Haznos la otra Me voy <risa> Este es sabotaje <risa> sí. oh, con, Estuve construyendo estos días estos plásticos que ya rompimos Y Esteban me, me ayudó a hacer este video Haciendo drift con la gorda y con la zurrona Así que si te gustó este video que fue totalmente con propósito de entretenimiento <risa> y nada educativo, porque quién quien aprendió algo hoy día. Sí, nadie. Eh, Dale un like. Eh. Si tienes algún amigo que se le ocurriría hacer la misma estupidez que hicimos acá. <risa> compárteselo <¿no? risa> Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este, de este estilo. estilo. Adiós.